Bueno, eh, comenzando con el equipo, entonces, eh, el manejo del equipo, nosotros en la receptoría, eh, hablándole de la receptoría, nosotros tenemos a, a Mayobanet, que... Eh, Ustedes saben que yo lo cogí de refuerzo en el Raul Robin y me hizo un gran trabajo. Bayovanés está en doble A otra vez. Bayovanés es el hombre que puede jugar una defensa, yo diría que averaje, un poquito sobre averaje, con buen brazo. Y tiene fuerza improvisada también. Yo creo que ya él es un catcher de esta liga. Y nosotros tenemos a Gary Sánchez en la receptoría también. Ese gran prospecto firmado con los Yankees. Eh, tiene muchísima fuerza, un, un super prospecto diríamos pero como que no da esa seguridad eh, de que los yanquis lo van a dejar jugar, de que él va a querer jugar pero trae, pensamos traer un receptor también porque no nos podemos ir con, con mayo Bané y la, el question mark si va a jugar o no, va a jugar Sánchez, si va a estar con nosotros esos muchachos que están en doble ahora mismo, le está yendo bien a ellos eh, esperemos, nosotros vamos, tenemos de día a día el seguimiento de ellos, todas las estadísticas, cómo van eh, cada noche, para estar pendientes si alguno de esos muchachos, eh, que a muchos cuando le vaya bien una noche, o un lanzador tiene un buen juego, o como ya ha pasado, eh, o tenga un, un buen día, un jugador regular, uno lo llama, mira... Eh, Ayer sigue así, de, vimos que tuviste una buena noche, estamos contigo, estamos con los toros, o sea, los toros están contigo, estamos presentes, eso, eso estamos haciendo. En primera base, eh, pero yo quiero traer un cachel importado también que pueda ser bueno defensivo para ayudar a Mayo y si Sánchez puede estar, depende de la temporada. O sea, ese rejuego va a haber ahí. Hasta ahora tenemos pensado en primera base importar un eh, primera base, donde sea uno de los jugadores de fuerza del equipo, eh, un primera base de, de importancia que bate, que bate en el medio de la Inó. Todos conocen a Villalona, que está ahí como primera base también. Eh, ha comenzado bien, tiene tres honrones, eh, tiene una cuanta carreras empujadas, está bateando 2.90. Eh, vamos a ver cómo sigue eh, su temporada también. Nosotros tenemos eh, a, ese, a Ronald Guzmán. Ese gran prospecto de, de Texas, que yo creo que va a ser un jugador regular a partir de este año que viene en esta liga, quizás le falte un año más. Mucha fuerza. Va a tener su oportunidad. Eso no va a con tantas con tanta herramientas. Uno le da un chance y a lo mejor no lo puede sacar de la INO, pero es un jugador de mucha, mucha proyección en este equipo. En la segunda base nosotros tenemos a Ramírez que es el jugador pimentoso, ese gran jugador que motoriza la ofensiva y que puede hacer muchas cosas, como sabemos, en el terreno de juego. Está Hanson, que es un gran prospecto de los piratas también, con un hombre muy bateador, que puede jugar buena defensa. Nosotros tenemos a Jenny Nina, que es buen jugador también. Ahí está la proyección del medio, que junto con, junto con Gómez. Eh, todo todo vieron la temporada de Gómez una temporada de sueño, le fue bien la re serie si regular, no le pudo haber ido mejor conmigo como refuerzo también, y terminó jugando eh, regular con el Elisei en la serie del Caribe, o sea esa esa gran temporada de Gómez, nosotros tenemos también a Eduardo Núñez que está por triple a ahora mismo lo subieron no, hace dos días, eso. lo bajaron uh -huh. otra vez eh, estamos en contacto con todos esos muchachos, y nosotros tenemos también que quizás sea eh, el mejor defensivo que es Adames, Adame es un muchacho que puede para mucho Adams. la bola Cristian Adame que hace toda la jugada de rutina y que es un, un, un gracio resto aparte de que Jeffrey Marte, ha, Marte, hay ofro, otro muchacho exacto, Jeffrey Marte está ahí también en tercera nosotros vamos a, a importar a un jugador eh, en tercera base nosotros necesitamos un jugador importante que estar en medio del la también que sea el hombre que puje la carrera Está el gran veterano Pedro Félix por ahí, está Mola, está eh, Franco Y nosotros tenemos una serie de jugadores también Linares puede jugar tercera y primera Y, y así más o menos el equipo nosotros junto con el Outfield, con Vélez eh, Con Puello que ya lo vieron este año eh, Con todos esos jugadores tuvimos contacto con, con Constanza Allá que estaba en el mismo equipo de Tenolavi eh, tuvimos reuniones con ellos, eh, comimos juntos, o sea, tratando eh, Wilkins Ramírez, nosotros lo vamos a tratar de atraer este año que hace ya creo que un par de temporadas que no juega aquí, el año pasado no vino, y toda esa situación nosotros eh, pensamos hacer un line-up con por lo menos tres jugadores de fuerza y por lo menos tres jugadores que corran también, y ese medio Laino con un buen queche defensivo, y los jugadores que les he mencionado del medio, y un buen centerfield, la línea central, el picheo abridor, tenemos la combinación con Ra con Raúl Valdés, y todos esos muchachos, Claudio Valga, y, y Neuris Rodríguez, o sea, muchachos que, que importados, que yo voy a traer por lo menos tres okay. piches importados también, yo creo que eh, cuando un equipo no tiene, no sabe quién va a pichar esta noche, esos juegos, el 80, o 90% de las veces se pierden. Yo prefiero traer más importados, más lanzadores, abridores, junto con los dominicanos, tener ahí y que si tengo mucho mejor pichan de relevo largo, pero que nunca nos falte abridores. Y esa es la situación más o menos de que vamos a manejar el equipo y vamos a tener eh, esa proyección de hacer las cosas. Aparte del pitching coach y el manager, ¿qué otros jugadores, qué otros técnicos del equipo ya están seguros que van a participar en la próxima temporada? Bueno, sí, de eso quería hablar un poquito también. Eh, Durante, eh, Durante eh, nosotros tuvimos que escoger a Durante entre, entre muchos candidatos. Nosotros entrevistamos tres managers americanos, un manager de mi misma organización, de Los Gigantes, de San Francisco, en Grandes Ligas. Y nosotros nos decidimos por Dorante porque es un hombre de invierno. Eh, yo sé el temperamento de Dorante, que es un hombre que conoce esta liga, un hombre de disciplina y que es un hombre que está con una buena organización que tiene, o, podríamos traer unos buenos refuerzos de ahí también. Ha sido jugador más valioso, como ustedes vieron en la nota de, de prensa hoy, dos veces en... En su país, Venezuela, el año pasado que entró un equipo que no era buen equipo a los playoffs, cuando estuvo aquí fue a la serie final. O sea, eh, tiene muchas cosas dorantes. Mar Bruel conoce esta liga mejor que nadie, eh, ha estado trabajando aquí hace mucho tiempo. Su esposa es dominicana, Bruel, es un americano prácticamente dominicano que ha trabajado conmigo en los últimos años. y... Eh, puede ayudar a la defensa también llamándolo picheo eh, porque conoce todos los bateadores y eso es lo, una de las cosas que él hace también. Carlos Feble, eh, he estado comunicación con él hace precisamente hace dos días, eh, lo confirmamos como asistente manager y estamos eh, trabajando en el otro resto de los coaches, basquet como pichuco.